Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigos, vecinos de Hurlingham. Hola a todos, a todas, a todos. Esto es Haciendo Escuela. Soy Pablo Ambrosetti. Luciana Montero, ¿cómo están? Y nos encontramos en otra, en otra entrega de este tan hermoso espacio que, como siempre decimos, le agradecemos a, al compañero y vecino de Hurlingham, Marcelo Coan, que, que nos habilita a los y las trabajadoras de, de la educación de Hurlingham, nucleados en el Suteba, en la Celeste Violeta. Y que hacemos lo que siempre decimos, llevando la voz de las escuelas y rompe, rompiendo o intentando por lo menos oradar ese centro, uh, ese polo de cerco mediático para que seamos los trabajadores los que llevemos nuestra propia voz. Así que arrancamos en esta semana de noviembre, ya con el verano golpeándonos la puerta o solplándonos la nuca, de acuerdo como uno soporte claro. estas <ríe> claro. temperaturas. Y en un mes que tiene una efeméride es que agarrate, Luciana, ¿no? Agarrate, sí. A eso venimos hoy justamente a conversar y problematizar un poco sobre eh, el mes de noviembre. Como bien dijiste vos, Pablo, recién, es un mes controversial, depende cómo uno quiera verlo. Eh, algunos lo disfrutamos porque se viene el calor, que es mi caso. Sí, sí. Hay otros que no y otros que detestan las lluvias de noviembre. Claro. A mí las lluvias con calor me gustan. Así que, sí, este es un mes bastante controversial y como hicimos en la entrega pasada, eh, elegimos como un concepto que, que nos guíe y que amplíe un poco nuestra forma de, de ver o de problematizar cuestiones que quizás uno las tiene incorporadas, eh, no las problematiza justamente, y, y las vivimos a veces como, como un acto más de la historia, como un hecho más de la historia, eh, sin darle justamente este sesgo esta nueva mirada que tiene que ver con desandar o desnaturalizar algunos conceptos. En la entrega pasada nosotros habíamos hablado justamente de lo que qué significa conmemorar. Uh -huh. Esta vez eh, nos parecía pertinente hablar eh, o problematizar el concepto de soberanía. Y bueno, eh, como decía Pablo recién, es el mes de noviembre uh -huh. habla de la soberanía. Eh, y en esa búsqueda, eh, en ese afán que, bueno, Pablo y yo en este caso tenemos y que seguramente lo compartimos acá con el compañero, que nos gusta la historia, eh, es que encontramos eh, dos acontecimientos históricos del mes de noviembre de nuestro país que nos parecía fundamental traerlos a cuestión. En principio es justamente el combate de la Vuelta Obligado el 20 de noviembre de 1845. Y es ahí donde vale entonces hacer la aclaración de qué significa soberanía. Ser soberano, en todo caso, es tener el poder de mando sobre uno mismo. Tratándose de una persona es poder gobernarse y tener soberanía sobre su propio cuerpo, sobre sus propias acciones. ¿no? Tratándose de un pueblo... Se trata justamente de poder gobernarse en libertad. Seguramente esto que estoy diciendo resuena un montón y lo podemos problematizar con muchas cuestiones de la actualidad, y ese es el fin, justamente, conocer historia para problematizar el mundo de hoy. El 20 de noviembre de 1845, como recién mencionábamos, se hace este combate en la Vuelta Obligado, allá en el partido de San Pedro, más o menos a 200 kilómetros de acá. Uh -huh. Hoy es una zona turística porque bueno, hay un monumento sí, sí. que eh, imita las cadenas que se pusieron justamente en ese recodo que hace esa vuelta que da el río Paraná en esa instancia para impedir que pasara una flota anglo-francesa. Eh, ¿Y por qué se dice hoy o se relee este acontecimiento de la historia como el primer paso hacia la soberanía nacional. En 1845, el brigadier don Juan Manuel de Rosas era quien gobernaba la provincia de Buenos Aires, existía la Confederación Argentina, pero no podemos hablar de país, no podemos hablar de nación en los términos que nosotros lo conocemos hoy. Entonces tenemos que pensar una territorialidad fraccionada, fracturada, donde el brigadier don Juan Manuel de Rosas, que gobernaba esta provincia de Buenos Aires, y esta provincia de Buenos Aires, donde estaba el puerto y la aduana, era a quien se le habían encomendado las relaciones internacionales. No podemos olvidarnos también del conflicto que había con Montevideo, eh, que es un poco el detonante del combate. ¿Por qué? La flota anglo-francesa, francesa eh, que bien nos cuenta el compañero Cita Rosa, <risa> eh, bueno, en, en su canción, que después la podríamos escuchar también, sí. eh, que cuenta mucho de, de esta historia. Eh, la flota angrofrancesa se propone atravesar eh, los ríos interiores para poder comerciar puntualmente con el litoral, con Santa Fe, corrientes y entre ríos, sin pasar por la aduana y por el puerto de Buenos Aires. Por supuesto, enterado todo esto, eh, el brigadier... Va a impedirlo. ¿De qué manera? Organiza o encomienda a Lucio Norberto Mancilla, y esto lo aclaro porque es el padre de lo que, claro. que nosotros conocemos, Mancilla, que organice la defensa del río Paraná para impedir que pase la flota. Esta flota, es muy importante saberlo, son 80 buques mercantes, ¿Sí? es un montón, es muchísimo, eh, y 22 barcos de guerra, ¿sí? Eh, lo que va a hacer Mancilla la estrategia que es interesantísima es irse a la vuelta obligado, porque sabe que allí, como es tan pronunciada la curva que tienen que dar, tienen que detener el paso, sí. ir lento entonces, ¿qué es lo que hace? ordena colocar estas cadenas muy gruesas de una, de orilla, una orilla, orilla a la otra efectivamente, tres cadenas larguísimas las coloca y nosotros disponemos de nada, de un, o sea, tenemos en total seis naves para defender ¿no? y tenemos que enfrentarnos a 22 de guerra de ellos y los 80 que venían atrás bueno, efectivamente ponen estas cadenas de orilla a orilla, tenemos un bergantín que es una embarcación muy pequeñita que no, no, no es prácticamente, no, no no es de guerra y no puede acusar nada, que ahí va a estar también el loco, un irlandés que andaba a creer que comandaba todo esto eh, que manda a hacer desastres entre otras cosas, mm. quemar la nave sí, sí. Eh, para que no puedan pasar estos buques y bueno, y arma una infantería costera que es, digamos, como una estructura en maderas para poner los cañones. Teníamos unos pocos cañones que no tenían alcance en absoluto. Bueno, el combate, en definitiva, para resumir, dura seis horas. Perdemos, nosotros quedan 250 soldados nuestros muertos contra 30 de los ingleses y franceses. Tenemos más de 500 heridos. Ellos no llegan ni a un centenar de heridos leves. Las cadenas las rompen y pasan y acá no ha pasado absolutamente nada. Pero en términos simbólicos, que eso no son, no es ni Rosas ni Mancilla quien resignifica esto. Va a ser un siglo más tarde, en 1950, eh, un historiador, revisionista, José María Rosas, durante el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, que va a resignificar este acontecimiento y le va a dar esta, esta matriz de soberanía. Él sostiene que nosotros como argentinos debemos conmemorar el combate de la vuelta obligado como el, el primer hecho, el primer acontecimiento, el primer accionar uh -huh. que tenemos para defender nuestro poder de gobierno sobre nosotros mismos. Bueno, José María Rosas digamos, no, no era muy ni el revisionismo, era reivindicado por Perón, pero así todo Perón sí. lo toma. Sí, sí. Y, y acá vamos a tomar otro acontecimiento simbólico <risa> que también que tiene que ver con la soberanía. Recién dije 1950, uh -huh. bueno, 1949, estamos ahí nomás. Uh -huh. eh, pero en el gobierno paga hasta la última libra a la Baring Brothers. Uh -huh. ¿Y qué hace en términos simbólicos, Perón, justamente? El 9 de julio de 1949, después de haber pagado esta enorme deuda, este empréstito gigantesco, con quien estamos endeudados desde 1827, <risa> Desde Rivadavia, ¿no? Desde Rivadavia, exactamente. Eh, ¿A dónde va a celebrar este acto de independencia económica? ¿A dónde va? ¿A dónde va a ir? A la casa de Tucumán. A la casita de Tucumán. ¿Por qué? Porque dice, hace 133 años en aquel entonces, nos independizamos políticamente de España. <risa> 133 años después, esto es un acto de soberanía económica. Eh, o sea, si había alguien que la tenía clara sí. en cuestiones de, de, de simbología, sí. era el general. Bueno, eh, y no solo eso, en 1949 también tenemos la Constitución... La Constitución del 49. La Constitución del 49, que más, o sea, ni que hablar del contenido de la primera y segunda parte, que es totalmente modificado eh, por Arturo Zampay mm. es una constitución de vanguardia. Hay sí, que sí totalmente. El preámbulo apenas se modifica, uh -huh. pero hay una cuestión que es fundamental, que es lo que agrega, apenas lo toca. Primero, cuando hablamos de cuáles son los objetivos, agrega como objetivo el valor de lo cultural. Sí. Y al final, antes de invocar la protección de Dios, fuente de toda <risa> de razón y justicia, dice justamente, por una patria que sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana eso está en el preámbulo de la Constitución peronista que obviamente la libertadora lo borró siguiendo la línea de la soberanía y ya para no irme mucho más lejos porque si no nos extendemos demasiado eh, a dónde vamos a llegar 17 de noviembre de 1972 vuelve del exilio por primera vez y puede bajar efectivamente en esa isa el general perón ¿Y por qué tomo este acontecimiento como un acto de soberanía? Y, y es algo que problematizo, y esto lo digo como docente, porque sí, sí. lo trabajo mucho en las aulas y lo pongo mucho en cuestión con les pibes. Imaginemos que hoy el presidente dice, yo soy de River, no sé de qué sí, sí, no, no. yo soy de River, queda prohibido Boca Juniors. Acá no quiero ver una camiseta. No quiero que nadie cante nada que tenga que ver con Boca. No quiero ver un carné de Cruz de Boca. No quiero ver un vasito de niño de jardín que tenga algo que tenga que ver con Boca. No quiero nada. Decreto, chao. ¿Y quien lo haga? Va a pagar una multa, va a pagar con la cárcel. Y eso queda impreso en nuestra sociedad con un decreto durante 18 años. ¿Cómo se sentirían, no? Eso fue lo mismo. Durante 18 años, un movimiento que había comenzado a cobrar identidad, que había encontrado en última instancia una voz sí. en Perón, tuvo que estar callado. No estuvo callado, sabemos mm -hmm. que no estuvo callado. Sí. Votó en blanco, saboteó, se organizó, resistió, pero no con la libertad que lo merecía. En todo caso, ese 17 de noviembre del 72 es la muestra de un pueblo trabajador de una clase obrera soberana ejerciendo su soberanía. Por eso lo van a esperar. Uh -huh. Más de 100.000 tipos, sí, sí, sí. tipos, hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Y la se responde con 35.000 efectivos uh -huh. para custodiar a Perón. Sí. Bien, eh, en todo esto, digamos, el recorrido que estamos haciendo justamente sí. es cómo podemos o como deberíamos comportarnos como soberanos. Y el último de estos acontecimientos simbólicos es que en noviembre de 2010, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en ese caso nuestra señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿Mm? hace del 20 de noviembre un feriado nacional. Y eso en términos simbólicos dice mucho también. Por suerte hoy, la cuestión de la soberanía eh, no solo queda en términos económicos y políticos. Sabemos que un pueblo soberano es aquel que, por ejemplo, no está endeudado. Y que si estuviera endeudado, sí. no tiene costo social el pagar ese endeudamiento. no, digámoslo. Y también existen hoy otro tipo de soberanías. Claro, no. Primero que nada, bueno, celebrar el recorrido de los hitos que, que estamos haciendo, bueno, que estás haciendo en este espacio, eh, es eh, esclarecedor verlo así, resumido y tan, tan claro, ¿verdad? Y por otro lado, esto que vos bien planteás, eh, las nuevas soberanías que se abren en debate, ¿no? O sea, hoy ya estamos en una etapa donde discutimos o planteamos sobre la mesa lo que es la soberanía alimentaria, es decir, cómo en un país productor de alimentos. Alimentos que se producen con el esfuerzo social, uh -huh. porque digo, esto a veces uno lo, lo pierde de vista, pero digo, cualquier cosa, digo la camisa que yo tengo puesta o el pan que llega a la mesa, uh -huh. es el resultante de un proceso social uh -huh. que se llama trabajo. Ahora, ¿cómo eso que lo producimos socialmente tiene dueños privados que le ponen el precio de lo que quieren a un insumo que encima es vital, tu propio alimento? Uh -huh. En un país... Que produce alimentos, según te dicen todos los entendidos macroeconomistas, para 200, 250 millones de personas. Y estamos hablando en un país donde hay una parte de nuestra población, que no desde ahora, desde hace mucho tiempo, tiene problemas para cubrir la alimentación. verdad La soberanía eh, eh, ambiental. Es decir, a ver, eh, el planeta es uno solo. Y la, eh, digo, el humano utiliza los recursos naturales desde el origen de la humanidad nunca los utilizó con esta escala de, pre, de, de nivel de, pre, de predatorio que tenemos en la actualidad. Bueno, a ver, no es solo el derecho a tener un lindo jardín en mi casa, es el derecho a que mis hijos o no, mis nietos tengan agua potable, no, no vivan en un, en un mundo con climas extremos, que no avance la desertificación por la soja y el glifosato. Este, la soberanía territorial, recordemos que nuestro país tiene cercenada su soberanía territorial, ¿no? Uh -huh. Desde 1833. Sí, exactamente. <risa> Hay una parte de nuestro territorio usurpado este, por una potencia colonial en decadencia uh -huh. que está ahí uh -huh. y, que es, eh, y que es, y que en realidad si nos ponemos a bailar fino, por la OTAN. Uh -huh. <risa> Digo, porque sí, las Malvinas sí, sí, son sí. un avance de la OTAN sí. en este país. Este, es decir, ¿cómo y como trabajadores de la educación, lo que en algún momento hablaba este gran pedagogo, algún día tal vez lo podremos entrevistar, uh -huh. Pablo imén que habla de la soberanía pedagógica. no uh -huh. digo Está bien que exista un Ministerio de Economía, está bien que haya planes de estudio organizados desde el Estado, pero a ver, los trabajadores, los pibes, la comunidad educativa, no tenemos derecho a repensar cómo se produce, cómo se socializa, cómo se circulan esos nuevos conocimientos. Es decir... No tenemos que comenzar a pensar una construcción colectiva de una soberanía pedagógica donde construyamos y reconstruyamos periódicamente el formato de la escuela que es el primer espacio de socialización, como siempre se dice. Ya a esta altura es la segunda casa de una parte de los niños que pasan un montón de horas ahí. Y nosotros también. Nosotros también. Este, y aparte es uno de los espacios donde se insisto, donde se construye el conocimiento de una manera no privatizadora, porque lo construimos uh -huh. entre todos. ¿no? Entonces digo, la soberanía del pasado, en su matriz, vamos a decir, en su derrotero histórico, como vos bien lo planteaste, Digamos y el debate de todas las soberanías presentes a las que tenemos que seguir apostando uh -huh. para construir. ¿no? Eh, por eso eh, este programa le, le, le, hemos puesto, le, le hemos bautizado haciendo escuela. ¿no? no porque estamos dando clase, ni mucho menos. Sino porque estamos pensándonos y repensándonos colectivamente. Problematizando. ¿no? Y problematizando, ¿no? Así que feliz día de la militancia, feliz día de la soberanía. Hoy también es el día de la tradición. Hoy es el día, es cierto. Es el día de la tradición. Y lejos del pintoresquismo del villiquen, de vestirnos de paisanita y de gaucho, que está lindo, está bueno. Eh, la tradición también en nuestro pueblo es una tradición de lucha. Claro, claro. Nuestro pueblo tiene una tradición de lucha Y esa también es otra de las tradiciones Que tenemos que, que Revalorizar sí. ¿no? La China y la gauchada también <risa> Han dado pelea Bueno, Algún Era, día podríamos hablar claro. eh, Vos que eh, sí. eh, sos este, Me el Muy XIX. clara eh, digo, En el siglo XIX hablar de eso no Porque digo, uno tiene la idea Sobre todo desde eh, desde, la, eh, desde los grandes medios Hasta desde a veces de la escuela De que hay una idealización como del siglo XIX, de que bueno, era un país que funcionaba y en el XX se empezó a desordenar y ahora es toda una gran tragedia. Y como en el siglo XIX había tradiciones de resistencia supuesto, y anterior. Claro, claro, por supuesto. Digo, con los pueblos originarios, sí, sí, inclusive. Sí, sí, el siglo XIX es un siglo con Miriñaque y nada más. Y en realidad, no, claro, debajo de eso hay de todo. Sí, sí, algún día tendríamos que, que abordar con eso. Así que bueno, le acercamos estas humildes palabras y vamos al primer corte de esto que es Haciendo Escuela. segmento de Haciendo Escuelas y ahora sí vamos a presentar aquello que más nos gusta hacer que es estar adentro de la escuela Pablo Sí, eh, como bien decís Luciana es, es algo que eh, la verdad que es, es hermoso demostrar, muchas veces mostramos escuelas que conocemos, que trabajamos y, y como en este caso de una escuela que en la, eh, yo trabajé hace muchísimos años, en el año 2003 así que ya prescribió eh, la escuela primaria 25 en el corazón de Barrio Mitre ahí en los arrabales de, de, de Villa Tesey y tenemos la entrevista con un compañero docente de música Gonzalo, que nos va a contar eh, en primera persona una experiencia hermosa, esa escuela te comento y les comentamos a todos eh, la escuela primaria 25 es una escuela que se hizo de doble jornada hace unos años, los nenes y las nenas entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. Y tiene una organización peculiar, digo, a, a, en el turno mañana, vamos a decir así, tienen, entre enormes comillas, la, eh, la, las materias normales, por llamarlo de alguna manera, o estándar, o que tenemos todos. Y luego del almuerzo tienen toda una serie de talleres vinculadas al arte, porque es una escuela de orientación artística. Sí, sí. Eh, y aparte es en unos barrios de esas características, sí. de extracción obrera, popular. Bueno, y este compañero... Eh, viene realizando desde hace bastante tiempo un taller de murga con los chicos. Realmente. Impresionante. Este, nenes de primaria haciendo sus propios instrumentos, un taller de murga, articulándolo con la profe de, de arte, la compañera Nadia, este, que hace desde arte y hace en el mural. La verdad, una cosa eh, maravillosa. Y como siempre decimos, son las noticias que no vamos a ver nunca en los canales... ¿Más, ¿Más vistos? O sea, la escuela va a salir cuando se prende fuego, cuando claro. hay un acto de violencia, sí, de cuando hay esto paro. No. Esto no. Entonces lo tenemos que mostrar. Así que vamos a ir ahora con esta entrevista que esperemos que disfruten tanto ustedes como disfrutamos nosotros de, de hacerla. Así que vamos con la entrevista, Marcelo Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Garay. Yo soy docente del área de música de la Escuela Primaria 25, en la cual es una escuela que tiene jornada completa con modalidad en arte y eh, vengo trabajando allí desde el año 2015 y estamos trabajando un proyecto que se denomina ¿Por qué soy feliz bailando eh, Murga? En primer lugar el proyecto eh, comenzó en el año 2015 desde que yo estoy en la institución, yo soy docente de de música de los diferentes grados ya sea en primer ciclo y segundo ciclo primero, tercero, quinto, sexto grado eh, y bueno, nosotros empezamos a trabajar el proyecto desde el año 2015 insisto, se llama porque soy feliz bailando Murga porque surgió de la pregunta de la comunidad, porque en la escuela en el año 2014 había cumplido 50 años y recibió una donación de instrumentos musicales por parte desde el Ministerio de Desarrollo Social, en ese momento a cargo de la eh, ministra Alicia Kirchner, que había donado el set completo de instrumentos de Murga. ¿Y por qué esto es importante destacar? bueno Comenzó trabajándose la murga en la escuela, con la profesora que estaba anteriormente. Y eh, la murga surgió desde el barrio. Esta escuela se encuentra en Urlingan, en el en barrio Mitre. Y la murga es un elemento que tienen los alumnos, en este caso que contaban que venían desde la... ...desde su, un aprendizaje de sus casas... ...y en eh, este caso que contaban que venían desde, la, desde su, un aprendizaje de sus casas... ...y eh, yo tuve la inquietud de por qué tenían tanta facilidad para, para desarrollarse en este estilo... ¿no? ...y la cuestión es que lo que yo noté a lo largo de, de mi trabajo en la escuela... Era esta cuestión de que ellos tenían una gran facilidad, una gran facilidad para interpretar estos eh, instrumentos, este ritmo y demás. Y eh, notaba esa cuestión de que aparte de tener facilidad, eh, era algo que desarrollaban con todo tipo de, de, de ganas y esmero y demás. Y yo desde que estoy en la escuela, en el año 2015, comenzamos con este proyecto y eh, a partir de allí, bueno, lo fuimos profundizando año a año, inclusive desde lo que es la, la pandemia, desde el ámbito virtual lo pudimos eh, continuar. Respecto de la de, del origen, bueno, es ese y... Eh, hoy en día se sigue desarrollando con los elementos que contamos, que como todo eh, se van gastando los instrumentos y demás, hay que repararlos, y bueno, cada día se hace cuesta arriba, pero lo estamos pudiendo desarrollar y contar El 100% es un barrio muy, pero muy, muy popular, que bueno, eh, con todas las limitaciones y carencias que uno pueda llegar a, a pensar que poseen, pero para esto se brindan al 100% y eh, la respuesta de las familias siempre fue eh, la mejor. La mejor y acompañan desde donde pueden y siempre desde lo que quieren. O sea, se observa que a medida de las trayectorias educativas de los chicos, de los hermanos, primos, que están en la, en la misma escuela, eh, un acompañamiento constante y brindan lo mejor y el mayor acompañamiento posible que se puede pedir de la mejor manera. Respecto de la respuesta de la comunidad, más que nada de los estudiantes, bueno, la de los estudiantes es eh, muy, muy buena, muy gratificante ver cómo los alumnos y alumnas desde primer grado hasta sexto, o sea, chicos de 5 o 6 años, hasta 11, 12, hasta 13, lo desarrollan al proyecto eh, ellos mismos. Es decir, yo simplemente les cumplo la función de guiarlos, desde bueno, el video musical y desde mis estudios. Eh, yo solamente cumplo la función de guiarlos. ¿Cómo es esto? Eh, tienen una cuestión innata, ya del hecho de que la propia comunidad observé yo que trabajan desde la casa, desde el barrio, desde la calle en sí, eh, esto, este ritmo, y eh, yo simplemente cumple esa función. Y la Murga es algo que generó en ellos y en ellas eh, la cuestión de una identidad. También cuenta con el PI, el proyecto institucional de la escuela, que es... Eh, ...produciendo nuestra identidad y bueno, lo que yo observé es esto, de que la murga eh, ayuda a formar esto, a formarlos a ellos desde la identidad personal y barrial... ...que es lo más fuerte que yo observé y la comunidad se brinda al 100% es un barrio muy, pero muy, muy popular que bueno, el contrapunto un montón de términos técnicos que se generan de forma automática Y yo desde el primer momento que estuve en la institución, no solamente me llamó la atención eso, sino que lo que vi es que eh, en la escuela tenemos diamantes en bruto, es decir, los chicos y chicas de todas las edades, eh, de todas las edades, eh, tienen una capacidad innata para lo que es la música y en este caso una capacidad innata para lo que es la murga. Quizás sea por una cuestión de su, de su infancia, de la familia, del barrio. Y Cuando empecé a indagar en eso, era eso. Es decir, el barrio eh, tiene murgas siempre en esta época del año, cuando más eh, se observa esto de que participan en este tipo de espectáculos, los carnavales. Y el hecho de que la escuela, la escuela sea el lugar donde... Yo, aparte, pueda guiarlos y que ellos exploten ahí eh, estas capacidades. Después uno observa, en el caso mío, en las trayectorias educativas de los alumnos, que inclusive han egresado charlando con ellos, que pueden armar sus propias batucadas, como les dicen, en el barrio. Y recordemos que, bueno, esta escuela eh, es de un barrio muy, muy, muy popular, y eh, eso la verdad que es algo que es admirable.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 ...lo pueden lograr... ...y surgió en la escuela... ...surgió de... Es, ...es este llamativo... ...pero surgió de la donación de instrumentos... ...o sea nosotros desde lo que es el área de música... ...siempre nos cuesta trabajar... ...porque no contamos con los elementos... ...pero a partir de que... ...uno cuenta con los elementos... ...físicos en este caso que son los instrumentos... ...¿cómo yo puedo explotar esto? ...al revés de cualquier y lo puedo asegurar de cualquier otra comunidad que puede llegar a tener eh, recursos, en este caso elementos, el recurso humano que nosotros tenemos en la escuela es eh, impagable, porque es el barrio propio el que produjo esta murga que se va trabajando todos los años. Eso es lo bueno, que es un proyecto que eh, hasta el momento he tenido el acompañamiento del equipo directivo y demás como para continuarlo, seguir continuándolo día a día. Espero que esto pueda seguir así porque es algo que eh, es la identidad de la escuela, es la identidad del barrio Mitre, es la identidad de los chicos. Y a medida que vamos transitando su trayectoria educativa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 se observa la comunicación que tienen, la escucha atenta, el silencio, el respeto eh, que hay entre ellos a la hora de eh, trabajar esto de lo que es Murga. Se complementa todo, se complementa desde la educación física, con el tema, el tema del tipo de baile que lo generan ellos y ellas, eh, los instrumentos, las letras de las canciones, porque es un proyecto integral de Murga, es decir, nosotros ahí trabajamos lo que es la... La, la estructura completa de Murga, canción de crítica, canción de entrada, canción de retirada, etc. Todo tratamos de trabajarlo y eh, la verdad que todo a partir de los chicos y eso es algo que la verdad es. Respecto del valor pedagógico de, de esta práctica artística, es un valor incalculable, es decir, es algo que es incomparable, impagable, no, no existe. Yo tengo la posibilidad de trabajar en otras instituciones del distrito Hurlingham, que es donde es esta escuela. Y la verdad que es algo que no, no observé en, en otras instituciones, en otros barrios, en otras comunidades. Es una burla que generaron ellos, es un proyecto que se que generaron los alumnos. Siempre un proyecto arranca desde una pregunta y bueno, desde algo de una, un cuestionamiento, de un por qué y un para qué. Y el por qué es, es esto, de que nosotros, desde el sector de artística, que es donde trabaja la, la, la escuela, no solamente de música, sino desde plática, teatro, danza, que son todas las orientaciones artísticas que cuenta la escuela, junto que, bueno, con el acompañamiento del equipo directivo, y muy, muy importante el acompañamiento de las maestras. Eh, la verdad que el valor pedagógico es impresionante, porque hay avances, eh, contenidos que alcanzan los chicos, la escucha atenta, la, la producción musical, el contrapunto, un montón... Bueno, simplemente a modo de cierre, decir que bueno, la escuela, como ya dije, 25 de Barrio Mitre, en este caso de Burlingame eh, tiene una comunidad de aproximadamente de 150 a 200 alumnos, su matrícula aproximada. Es bueno destacar que el proyecto lo trabajamos desde primer eh, grado a sexto, es decir, eh, toda la escuela, en la cual de forma directa o indirecta participan casi todos los alumnos y alumnas. Eh, al ser un proyecto tan integral y tan rico en este aspecto, lo importante es que participan todos y todas inclusive desde lo que son los alumnos, las familias, con todo tipo de colaboración. Recordemos que es una escuela, es un barrio muy popular y bueno, respecto a lo que es la murga, en sí nosotros contamos con estandartes propios, hechos por mis compañeras, las maestras, eh, movimientos de tipo de baile aeróbicos, guiados por los profesores de educación física. Eh, el equipo directivo, hasta los auxiliares, participan acompañando. Eh, eso es algo bastante bastante destacable. La cuestión es que, eh, por ejemplo, la, lo, lo propio de una murga, que son el tipo de vestimenta y demás, nos arreglamos con lo que tenemos. Eh, en este caso utilizamos los colores de, nuestro, de nuestra bandera como elemento fundamental y siempre partiendo de la base que la Murga es de los chicos y chicas y es por ellos que está realizado y resaltar siempre esta función y este elemento que cumplo yo, yo simplemente acompaño los guíos desde el contenido musical, desde lo que es el oído musical propiamente dicho y demás pero todo parte de su iniciativa y eso es algo que realmente eh, gratifica mucho la labor docente la labor de acompañar la labor de guiar la labor de eh, poder decir bueno eh, vamos por este lado vamos por acá, vamos por allá y la importancia de que los chicos salen y salgan en salida educativa a mostrar esto que es algo que no tiene no, no, no, no, no tiene desperdicio en lo que hacen los, las chicas y los chicos y lo que ellos sienten cuando tienen la devolución de un público ajeno que sean la de las familias es algo que de verdad nunca vi la alegría, la satisfacción en un nena una nena nene de 5 o 6 años a chicos de 11, 12, saber que realmente son escuchados, que realmente son integrados eh, es algo que no, simplemente hay que vivenciarlo y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 de generar a los chicos y chicas, es lo que realmente mueve todo. Con muchas limitaciones, no contamos con todos los instrumentos, no contamos con las mismas vestimentas propias de una murga en sí, como, como se diría Dios manda, pero al hacerla de tanta, tanta, tanta eh, limitación, pero con el diamante en bruto que yo digo que son el potencial y el oído musical que tienen todos y todas, absolutamente todos y todas, la verdad que es algo que realmente vale el doble, como dice una gran canción. Bueno, ahora sí, acá en el tercer bloque de Haciendo Escuela y ya para ir cerrando, la verdad que muy linda la entrevista que nos dio el profe Gonzalo. Eh, y bueno, ahora queríamos mencionar sí que ayer fueron las elecciones de CTA, nuestra central de trabajadores a la cual pertenecemos como sindicato de base, eh, con la CETERA. Y bueno, el triunfo de Hugo Yasky con el 90% de los votos. Y saludar a nuestros compañeros sí, bien, sí. de Suteba Burlingame, que hoy son parte de CTA Regional, que son la compañera Sabrina Dos Santos, el compañero Diego Rufino el compañero Alejandro Figueroa, la compañera Mariela Preus, la compañera Romina Cabral, la compañera Laura Ortigosa, Victoria Barrio Nuevo y Virginia Castro Brinzos. Un saludo para ellos y la verdad que nos enorgullece sí, sí, que estén sí. ellos ahora en la región. Integrando la regional. Exacto. Y hablando de elecciones, como nuestra central... Cetera pertenece también a las centrales internacionales de la educación, y aparte tiene una Secretaría de Relaciones Internacionales, y aparte, porque digo, la clase obrera objetivamente tiene intereses internacionales. Y no va al paraíso. <ríe> no, no, no, no, no, no, no estaría pasando, digamos. Eh, no podemos. tampoco queremos, digamos, eludir que hace unos pocos días se han producido en el hermano y vecino, país del Brasil. Unas elecciones que eh, fueron o podrán ser eh, muy importantes, no solo para los hermanos y hermanas brasileñas, sino para la región. ¿no? Uh -huh. Y una elección que, como todos sabemos, eh, permitió la vuelta a un tercer mandato de este líder sindical, trabajador, preso político, eh, nunca hay que olvidarse de eso, el compañero Luis Ignacio Lula da Silva, que en una ajustada elección este, logró desplazar del poder a, a uno tal vez de los exponentes más retardatarios y más rancios de la derecha neofascista, a la que alarmantemente nos estamos empezando a habituar en la región. ¿no? Y si bien nosotros como trabajadores celebramos la, la la victoria de Lula, que en, el, en, en un punto es la victoria del campo popular brasileño, digamos, independientemente de eso, también nos obliga a una, a una reflexión por ahí más profunda, ¿no? Eh, que por supuesto queríamos aportar para, como vos bien dijiste, problematizar, ¿no? Sí, exacto. Claro, claro, para problematizar, ¿no? Por un lado, la alegría del triunfo, eh, la alegría y el alivio de que termine este ciclo neofascista en Brasil, que ha hecho. Mucho daño. Sí, sí, sí, mucho. Que termine en términos de gobierno, sí. eh, porque digamos que un 49% uh -huh. del electorado eh, siga eligiendo este uh -huh. tipo de, de, de uh -huh. gobiernos, bueno, nos hace algunas preguntas. Eh, es un interrogante o algo para problematizar, como decíamos, y pensar en términos regionales y en términos también de nuestro país, ¿no? Sí, en términos, digo, nosotros, bueno, vos sos profesor de historia, yo también, pero podríamos no serlo, podríamos uh -huh. ser maestro, eh, profesor de educación física, preceptores, digo, eh, da, da lo mismo, o podríamos ser, este, no sé, eh, costurera y plomero, digo, no, no, no pasa por ahí, pero digo, esos fenómenos que nosotros somos de la misma edad, prácticamente, que nosotros veíamos que hace 20 años estaban casi recluidos a Europa, donde había partidos de derecha, y expresiones de derecha en Francia, en Alemania, en Austria, en España, eh, en los últimos años lo estamos viendo peligrosamente cercanos. Uh -huh. ¿no? sí. eh, está claramente instalado en Brasil, Digo, ha quedado eh, rubricado con esa enorme cantidad de votos que tuvo el bolsonarismo, está claramente planteado en Chile desde hace mucho tiempo, uh -huh. en Colombia también, Colombia también. Eh, en Uruguay, uh -huh. eh, y... Este, en Paraguay, Paraguay en, este, Ecuador, este, en Ecuador, en, en Bolivia, en toda la zona de la, la, bueno, la media luna. O sea, no, no, claro, Honduras no nos sí. queda mucho claro. Sí. Y en nuestro país, uh -huh. lo cual no es una novedad, pero es algo para problematizar y preocuparse, uh -huh. más, perdón, ocuparse más que preocuparse. Uh -huh. Digo, las elecciones en Brasil han sido importantísimas, han sido, desde al menos mi perspectiva, un triunfo de los sectores populares luego vendrá el desafío tan complejo de hacer un buen gobierno, uh -huh. que nunca es fácil. Pero eh, creo que como argentinos, como trabajadores, pasado la euforia del triunfo, tendremos que sentarnos a reflexionar sobre qué enseñanzas y qué señales de alerta nos deja la elección de Brasil, entendiendo que nuestro país en ocho meses, sí. nueve meses, va a enfrentar un proceso electoral tan definitorio para nosotros y para la región como el brasileño. ¿no? Así que, celebrando el triunfo, pero también eh, redoblando la apuesta, y ahí lo unimos con tu editorial del comienzo, de la necesidad de militar. ¿no? Uh -huh. Tal cual, Pablo. Eh, adhiero a todas tus palabras está puesto en cuestión. Eh, confiemos justamente que aquel que está bien formado va a estar bien informado y va a tener criterio y pensamiento propio. Sí, sí. Así que, bueno, esperemos poner eso en juego dentro de ocho meses acá en nuestra querida Argentina. Así que, bueno, eh, con las alegrías de las buenas noticias, con el, como decía Gramsci, ¿no? con el eh, pesimismo de la razón, el optimismo de la esperanza y con la fe puesta en la militancia activa de nuestro pueblo, del cual formamos parte, y con la enseñanza que siempre nos deja la historia, que como bien nos dice Marcelo, es una noticia en desarrollo, y es también la posibilidad de ver el presente a través del espejo retrovisor, que nunca está de más. Nos despedimos hasta el próximo encuentro de este hermoso espacio que tenemos los, láciles trabajadores de la educación de Urlingan, que se llama Haciendo Escuela. Hasta la próxima. Hasta la próxima.